a las personas que así más lo necesiten. Y algo muy importante, a veces las personas piensan que ser voluntario es que tienes tiempo. No es así. Ser voluntario es administrar bien los tiempos, hacer tus cosas y también ayudar al resto. Para mí ser voluntaria es entregar mi corazón y todo lo que yo soy en cada actividad que realizo, dar lo mejor que tengo por las comunidades y las personas a las cuales apoyamos. Ser voluntario para mí es brindar el tiempo, eh, a las demás personas, a la comunidad, sin recibir ningún tipo de remuneración, solamente es tener esa satisfacción de que ayudaste a alguien. Ser voluntario, so, sobre todo de la Cruz Roja, es realmente todo tu corazón, con toda tu vida, eh, brindar o dedicar un parte de tu tiempo para ayudar a aliviar los, los, el sufrimiento de la población eh, vulnerable y estar dispuesto donde te necesitan. Somos personas voluntarias del mayor movimiento humanitario e independiente del mundo. La Cruz Roja yo al inicio lo busqué como refugio, pero luego el desarrollo de las actividades me hizo amar la parte de, de la, del emblema de la Cruz Roja y pues ahora ya sin la Cruz Roja no podré vivir. Cruz Roja para mí es, es amor. Ayudamos, socializamos, interactuamos, eh, somos humanos. Cruz Roja para mí es una familia. Eh, para mí es una organización donde uno aprende eh, muchas cosas, porque no solamente a uno le enseñaron eh, primeros auxilios, sino también le forman como persona. Humanidad. No importa quién, cómo y dónde.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 Ser voluntario yo creo que más que un estilo de vida es como también a través del trabajo del voluntario ganamos vidas y como también las vidas de los voluntarios se transforman a, a, a nivel de las diferentes real, eh, actividades que realizan, entonces digamos que, que el tema del voluntariado es una pasión, es una pasión por la vida y por transformar vidas, no solamente a nivel interno como persona, sino eh, a nivel externo, transformando vidas en comunidades, transformando vidas en, en, en, en sus territorios. El voluntariado me enseñó a abrir mi corazón y mente, de cierta manera a aprender cosas que no he aprendido, a socializar con las personas con las que obviamente era muy cerrado y a ser más amigable, de cierta manera. Bueno, que los voluntarios son el corazón, el alma de, de la Cruz Roja, que sin ellos no hay misión humanitaria ni accionar humanitario. Y mi mensaje sería animarlos a continuar, a ir más allá y a atraer a más voluntarios. ¿no? Los voluntarios somos un gran ejemplo de solidaridad y bondad por toda la labor humanitaria que realizamos de forma desinteresada. Con estas acciones cambiamos el mundo, pues trabajamos por el bienestar de toda la colectividad, entregando lo más valioso que tenemos, nuestro tiempo. Hoy más que nunca, les pedimos que permanezcamos unidos, porque juntos somos imparables. Les invito entonces a seguir siendo triunfadores, a seguir en ese camino de éxito como lo están demostrando y no solamente aquí, como voluntarios. Sigamos construyéndonos para ser los mejores ciudadanos, para cambiar esta sociedad y tener una sociedad más justa, más digna y humana. Seamos ejemplo en nuestra casa de buenos hijos, de buenos padres, de buenos hermanos, de buenos estudiantes. Ese es el verdadero Cruz Rojista. Porque los principios lo debemos vivir casa adentro, porque juntos, ya lo hemos dicho, somos imparables.